Vamos con las de, de situaciones de todo lo que es la, nuestra vida en general. ¿no? Una lectura del libro 20, la lectura 10, donde nos dice, cada acto, oración, pena que el alma hace entrar en la luz de mi se transforma en luz y por no un rayo de más en el sol del eterno creer. Estos rayos toman la gloria más bella que la criatura puede dar al fiel divino. De modo que viéndose tan glorificado por su misma luz, inviste estos rayos con los reconocimientos suyos que convirtiéndose en voces manifiestan al alma otras sorpresas de mi voluntad dos puntos que son interesantes en, el, en este pedacito o sea, cada acto, cada cosa que hagamos, no importa lo que sea se convierte en luz. ¿sí? y esa luz, o sea, nos va a dar ciertas cualidades, ciertos beneficios lo primero es beneficio para Dios cada acto es una gloria de más que le damos a Dios Aquello de que a Dios no le podemos dar nada, no pues, se si le puede agregar nada, es que era del pasado. O sea, le aumentamos la gloria, le aumentamos el amor, le aumentamos su felicidad, su bienaventuranza de él por cada acto. Y luego, aquí es importante, dice por su. Ego. Dios viéndose glorificado por, por esta luz inviste esos rayos, o sea, esos actos con nuevos conocimientos convirtiéndose en voces que manifiestan al alma y más sorpresas de la voluntad manifiestan al alma qué más pasa, qué más sucede cuando, cuando se vive en la divina voluntad ¿Queremos saber cómo se vive? ¿Qué se, qué se gana? ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos vivir con la divina para conocerlo Nadie nos lo va a decir porque nadie lo conoce Solamente la divinidad, que es la que lo está conduciendo, es la que nos lo puede comunicar Dice, pero ¿sabes tú qué cosa le forman estos mis conocimientos a la criatura? forman el eclipse de la voluntad humana. Por cuanto más fuerte es la luz, por cuanto más rayos hay, tanto más la voluntad humana queda deslumbrada y eclipsada por la luz de mis conocimientos. De manera que casi se siente impotente para obrar y dar el campo a la acción de la luz de mi voluntad. La voluntad humana queda ocupada en la acción de la mía y le falta tiempo, lugar para hacer ser a la suya. Yo jamás le quitaré el libre albedrío a la voluntad humana, que es un don grande que he dado a las criaturas al crearlas y que las hacen distinguir si quieren ser verdaderas hijas mías o no. ¿Sí? Pero más bien con la luz de los conocimientos de mi voluntad, formaré más que rayos solares, que quien quiera conocerlos y mirarlos quedará investido por esta luz. De modo que la voluntad humana eclipsada sentirá justo. Y después yo acepto. Mil dólares Bueno, entonces nunca nos van a quitar el nivel de río, pero es tan fuerte, tan deslumbrante la luz de sus verdades, que es como si viéramos el sol. Si volteamos la vista al sol, lo vemos un instante y volteamos a los lados que vemos luz o sea quedamos totalmente como captados por esa luz y no vemos hasta que se acostumbra aquí como es un conocimiento tras otro, tras otro no hay forma de poder ver y la voluntad humana no querrá volver a ver lo suyo y se sentirá gusto y amor en mirar la luz y se sentirá afortunada de que la acción de la luz tome lugar en vez de la suya, y perderá el amor, el gusto de las demás cosas. Otra vez, de otra forma, nos está diciendo el verdadero desapego, es un don que nos da, no es un logro. O sea, es el don de la luz que nos deslumbra y nos quita todo, otro, toda, cualquier otra visión dice por eso estoy diciendo tanto sobre mi voluntad para formar la luz fuerte porque por cuanto más fuerte es tanto más es el eclipse que forma para tener ocupada a la voluntad humana bueno, no sé si hay algún comentario ¿Qué son las situaciones de nuestra vida? Actos divinos. Actos divinos. Por lo tanto, cualquier situación que yo de evitar, que estoy evitando, la voluntad no de Parece como ilógico, porque podemos decir, bueno, es que yo puedo vivir la actos divinos pero no en este momento, en esta situación pero hay una, una ley o sea, es decir, que Jesús nos da nadie puede vivir en la divina voluntad si no está habituado a la, a la, a la voluntad querida y ordenada o sea, si no estamos acordes a la voluntad querida y a la voluntad ordenada de Dios no podemos decir que vivimos una buena voluntad. Aunque la voluntad querida no es culpa si no la sigo, pero es desobediencia. ¿Sí? O sea, yo digo no a lo que Dios está queriendo que si yo viva. Y si Dios está queriendo que yo viva una situación penosa, no que me la mande, no que me la mande sino que la permite, que permite que esa situación esté en mí, en ese momento es cuando estoy rechazando la voluntad de Dios y eso me impide vivir en la divina voluntad. Creo que también es muy fácil entenderlo. No, no es posible vivir en la divina voluntad si la rechazo. Ahora, hemos hablado también de que no hay forma de que alguien nos dirija en la Divina Voluntaria. lo más probable es que ya hayan leído esta, esta lecturita que es la barca de luz, la barquita de luz ¿sí? pero vale la pena repetirla y la poco a poco viendo para ver el cómo, el cómo nos van a dirigir en la Divina Voluntaria. Y el por qué es imposible que una persona nos pueda guiar en este mar. Es del libro 13, la lectura 37. Y empieza con que Luisa ve un mar, un mar de luz. Y en ese mar de luz ve una barca que también es de luz. Y ve cómo avanza, cómo se detiene. Se sumerge, vuelve a emerger, vuelve a avanzar muy rápido, ¿no? y ella está encantada viendo aquello. Entonces Jesús le va a decir: Le dice, hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad. Ella es luz, y nadie puede navegar este mar, sino quien quiere vivir de luz. La barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer. Con su continuo vivir en mi querer ha respirado el aire de mi voluntad y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil y la ha convertido toda en Así que el alma conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. El capitán de esta barca soy yo, yo la guío de acuerdo a su velocidad, yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para confiarle los secretos de mi querer. Y ninguno podría ser hábil porque no conociendo el mar no pueden conocer el modo como guiarla ni yo me fiaría de ninguno a lo más escojo una guía como espectador y oyente de los grandes prodigios que asentí ¿quién puede ser hábil y capaz para guiar la carrera de mi querer? en cambio yo en un solo instante la hago hacer la carrera que otro la haría hacer en entonces un mar de luz una barca que es de luz y que nos dice que el, la, la barca es el alma bueno, lo voy a ir explicando pero hay necesidad de decirlo ahorita la barca es el alma y el alma cuando está dispuesta el mismo mar de luz vacía la barca de toda la materia, de madera, de metal, de tela, y, y todo lo convierte en luz. O sea, nadie puede navegar el mar de la Divina Divinidad si no es vida de la Divina Divinidad. Nadie puede entrar al cielo si no tiene vida divina. O sea, sí que hacer. Entonces, la ha vaciado de la madera, de las venas, de las demás, la, de, la de todo, y la ha convertido en Dios. Y luego, ¿qué, qué noticia? El, el que dirige la barca es él. O sea, él es el que va guiando a esa ratita, él es el que eh, nadie puede decirle para no llevar y algo que es importante el único que sabe lo que necesita el alma es él él sabe cuando el alma necesita reposo para pensar, para meditar para adentrarse para tener ya como propio todo este conocimiento y cuando necesita ir rápido navegando para conocer más cuando se tiene que detener superficie o cuando tiene que adentrarse, profundizarse en el Señor. ¿Quién sabe eso? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No buscar guías espirituales. El guía espiritual es para llevarnos en lo conocido de la santidad humana. La santidad humana el guía espiritual lo que está haciendo es conduciendo al alma por el camino de las virtudes y mostrándole todo lo que debe hacer para lograr tener virtudes heroicas. Pero en la divina voluntad nadie conoce las virtudes divinas, por lo tanto no conviene estar bajo la dirección de alguien si sí se entiende verdad entonces dice yo le sumento cada darle reposo yo le guío de acuerdo a su velocidad hay personas ustedes lo visto que entienden dolor y hay personas que son un poco más lentas y tardan más en entender entonces no se le puede pedir lo mismo a él a las dos hay que irles poco a poco, eso solamente es Jesús, puede ser. Entonces, Él nos va guiando de acuerdo a, a, a, a nuestras características, y Él es el que sabe cuándo nos sumerge para tener tiempo para confiar en los secretos de mi querer. Ninguno podría ser hábil en porque no conociendo el mal. Pueden conocer el modo como diario, <coughs> ni yo no quería de ninguno. A lo más, escojo una guía de espectador y oyente de los grandes prodigios que hacen creer. ¿Quién puede ser hábil y capaz para guiar la carrera mi creer? Ninguno. En cambio, yo en un solo instante. La hago hacer la carrera que otro guía La haría hacer en un sitio Creo que es claro la, la sí. Así que Buscar guías espirituales Error Buscar quien nos lo aconseje Error Es Jesús y el alma Nada más sí. ¿Cómo define el alma? ¿Cómo que? ¿Qué no puede decir usted qué es lo que es el alma? Que yo le diga qué es el alma. Sí. Bueno, es la parte espiritual, o sea, es como el, la esencia de nosotros y el lugar en donde Dios va a habitar. Y es lo que nos diferencia del animal. O sea, la parte animal que tenemos nosotros, que creo que es obvio, o sea, contamos con las mismas. Características de los animales. Funcionamos igual que los animales, ¿sí? con diferentes habilidades de acuerdo a la, la morfología, de acuerdo a nuestras capacidades de tener manos, nos hace diferentes. ¿sí? Pero de todas maneras somos animales. Lo que nos vuelve iguales a Jesús es la parte espiritual y que es la destinada a guiar al ser humano a dominar sobre el instinto, porque nosotros también manejamos el instinto, el mismo instinto de animal, el instinto de conservación, el instinto de, de, de reproducción, el instinto de ponerse por encima de los demás. O sea, esa parte la compartimos con ellos. Pero no nos manejamos no, no, no, por el instinto. Sino que por encima de eso está la razón, y la razón es una de las características del la alma. Una de las formas que son necesarias también entender: el alma es la que dirige todo lo nuestro, el alma es la que piensa, no al cerebro, el alma es la que habla, no la boca. O sea, entender que todo nuestro organismo, todo, es dirigido y es la de alma a través de las tres potencias. O esa alma tiene tres potencias que son voluntad, inteligencia y memoria, y que son es lo que nos permite reaccionar en nuestra vida. La inteligencia es el almacén de todo lo conocido y, de, sobre todo, de las experiencias que hemos ido, ido teniendo en la vida. La memoria es todo lo que Dios nos ha dado a conocer para em, empezar tanto a conocerlo como a amarlo. O sea, el amor se basa en el conocimiento y en el recuerdo. Si yo no recordara, no podría llegar a nada más. ¿no? Si se entiende eso, ¿no? Así que tenemos esas dos potencias que es... La inteligencia que va asimilando todas las experiencias que tenemos, que las va analizando, que va a hacer un proceso de discernimiento de qué es mejor o qué, qué, no, es justo, qué no es justo La memoria nos trae al presente todo lo que Dios ha hecho y todo eso se le pasa a la voluntad, la voluntad de que decide la voluntad es, es como el gobierno la voluntad es el poder que oculta. o sea, los otros dos trabajan eh, dando información poniendo pruebas, poniendo todo lo que sea en la función pero la poesía es la voluntad entonces, ¿qué es el alma? la parte espiritual la parte que nos influencia el animal y sobre todo, ella está destinada a unirse a Dios por medio de las tres potencias y, y por medio del espíritu porque el espíritu es como el alma del alma es la parte más esencial de, de, de alma el alma la informa al cuerpo se acuerda que que el alma informa el cuerpo que es informa no es el informar de la de de niña sino de lo que da la, las características, los cuerpos, dependiendo de las habilidades o de las aptitudes del la alma. El alma de, de un animal, porque todos tienen alma, todos tienen esa parte que nos dirige. El alma de un animal no tiene la capacidad que de, de, de, de, de tenemos nosotros. Un animal no, no tiene el pensamiento creativo no tiene esa, esa capacidad de pensar en una vida futura, en la no tiene la capacidad de encarnar esa relación con su mayor. Así que esto es más o menos, no sé si lo queda, ¿sí? Simplemente digo como, como lo que nos separa y lo que nos pone con Dios. Entonces, la santidad por mostrar lo mismo es entre la criatura y Jesús. Él por una parte, nosotros por la otra, él dando su vida, nosotros renunciando a la nuestra para recibir la voluntad de él nosotros. Ya, ¿le puedo? Ahora le voy a preguntar Porque si sí, hago una consulta Me voy a correr un cáncer ya Así que ya actuar, se le debo tres ya sea, ¿Sí? deudado, así. Sí. Así que... Y aparte acuérdese ¿Ah? Aparte recuerde ¿La foto? No, si es el ecólogo. Sí, sí <risa> no, no, no, eso, no, eso, no, eso Eso es rara la boleta que me ha extendido. La consulta, doctor, es la siguiente. Eh, yo encuentro aquí en la Divina Voluntad que hay una divinidad. Porque la, la Divina Voluntad se supone, ¿cierto?, que es para todas las criaturas, todos nosotros, de todo el mundo. Ojalá todo el mundo estuviera escuchando a usted en este momento. Mira todo aquí, un, un, un gimnasio completo, estudiando Pero hay personas por, eh, que tienen su potencial, digamos, poco bajo, su intelecto bajo. Yo veo aquí que hay muchos cerebros brillantes, a lo mejor algunos, y les cuesta entender lo que, lo que es la divina voluntad. Imagínese una persona que tiene un intelecto un poco bajo, ¿cómo puede entrar en la Divina Voluntad? Entonces, es como, como la, que la Divina Voluntad es media selectiva, y además la Divina Voluntad es conocimiento. Entonces, ¿cómo una persona de bajo intelecto puede entrar a la Divina Voluntad? Esa O sea, yo, yo diría que estamos... Como transversando un poquito esto, también. esto no se trata de capacidad intelectual. ¿no? ¿No? O sea, la si fuera por capacidad intelectual, no te habíamos sí. Bueno, lo digo por mí. Sí. O sea, definitivamente no se trata de inteligencia eh, así como Jesús nos lo Jesús nos lo dijo en la cima de las lecturas anteriores. En donde decía, yo no sé enseñar cosas difíciles. Uh -huh. Y no hay nada más sencillo, nada más sencillo que decir, yo vivo de ti. Yo vivo de ti. Voy a poner un signo político para que creo que lo vamos a entender perfecto. Si ¿Sí saben lo que es un gobierno populista. ¿Qué ¿Sí? es un gobierno populista? El que, el que promete de, todo El que estuvo de campaña me sí. no diciendo sí. ¿El Que promete todo da gusto el... Bueno, promete todo No, no cumple nada Pero fin. Sobre todo Empobrece y da dinero O sea En México Hay en un grupo de personas que se les dice: ¡Ni! ¡Ni! ¡Ni trabaja, ni, ni, ni estudia, ni, ni, ni hace nada! nada. Pero el <ríe> gobierno les da dinero para, para tener el voto seguro de ellos. Entonces, ese gobierno populista es total y absolutamente querido, amado por los niños que serían los de menos capacidad ¿sí? los que menos les interesa los que no tienen iniciativa los que son no sé, los sea, parásitos bueno él, el que tiene arriba el que tiene alto poder es el que no está de acuerdo con el gobierno con el populista vamos a poner a Dios como populista Dios está repartiendo vida a, a raudales, pero quiere empobrecernos eh, y decirle, quítate tu vida y yo te mantenga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Sí, y sencillamente, vivir a expensas, a expensas de Dios. Una persona con un bajo nivel, como usted lo opone, bajo nivel intelectual, no le convenga, no entenderá que no llegue a ser nada más no es que aceptar a Dios. El de alto, el de alta capacidad, según lo que me está diciendo, es el que se opone a vivir porque es el que pone mil obstáculos por el conocimiento científico que tiene una de las cosas que más han dado atrás de, y el, ¿cómo le llamamos? el obstáculo más grande el enemigo más grande en la actualidad es el racionalismo todo pasa a través de la razón y eso es la destrucción de la vida. O sea, la fe es destruida por el racionalismo. Entonces, entre más alto y lo tenga, más racional se vuelve. Por lo tanto, le va a costar más trabajo. ¿sí? Pero se puede, se puede obviar, por supuesto que se puede, pero le va a costar más trabajo que Igual que en cuanto a conocimiento y sobre todo religioso. Usted llega y le habla de esto al que no conoce nada y lo acepta en la vida. Se lo enseña a alguien de arriba y le dice no. ¿Por qué? Porque es el, el obstáculo del conocimiento. Parece mentira que debería de ser el contrario, pero, pero no es así. Jesús incluso habla de los teólogos presuntuosos y si esto no es para todos los religiosos. ¿qué está diciendo? para gente que cree que sabe mucho ¿el Evangelio? Evangelio? yo lo he visto también porque yo lo que está diciendo ahora me hace sentido también porque yo pertenezco a la renovación carismática y resulta que yo he tratado de de meter una divina voluntad a la renovación carismática y casi me, casi me saca la palabra. Me invita a sacar las palabras. <risa> así que tiene razón. Tiene razón. Pero sí le digo, es, es.. Y aparte, hay algo que es, que Jesús lo dice continuamente, serán pocos. Serán pocos. Este tesoro tan inmenso van a ser pocos los que lo acepten Porque dice qué difícil es. Encontrar a alguien que esté dispuesto a renunciar a todo Hay una lectura que es interesantísima Y desde los primeros libros En que Luisa le dice a Jesús Que todo el mundo lo debe amar Por lo grande que es Él Por todo lo que da, por todo lo que hizo Y le dice, ¿quieres ver si me quieren o no me quieren? Ven y se la lleva el espíritu, claro, y llegan ante el mundo, o se está la, la muchedumbre, el mundo, y agarra y dice, eh, eche homo, o sea, y todo el mundo le dice, no lo queremos, quítenlo. ¿Qué es lo que, lo que el mundo está diciendo? Yo quiero vivir mi vida, yo quiero vivir, yo quiero ser feliz, yo quiero hacer esto, a mí me interesa esto, a mí no me interesa lo que tú piensas, me quieres juzgar, me quieres tener atrapado no lo quiere entonces Luisa dice ay señor pues pero mira en tu ambiente religioso en tus inicios ahí sí te quiere y le dice así ah Mamá. sí ven vamos <risa> llegan y un sacerdote el obispo se supone que hay de todo y vuelve a decir eche homo o si sea, aquí está el hombre y luego luego empieza bueno sí te aceptamos pero queremos algo de Honor para nosotros O sea, nadie puede vivir sin, sin honor Un poquito de bienes O sea, se están refiriendo a bienes ¿sí? materiales En fin, nadie quiere a Jesús No, no todo el mundo quiere ganar algo con Jesús Pero renunciar a todo no. Por eso Jesús dice sean pocos Serán pocos porque qué difícil es encontrar a la mujer la conciencia. Vengo de la No se preocupe con quién no va a recibir, si es alto o bajo intelectual. Simplemente vamos. No sé si me está invitando un trago. Porque dice que escucha poco, no sé quién no escucha. Sí. Ahora está escuchando bien. Es la acústica del micrófono. Sí. Ayer el médico me decía que era Un Y él habla... Sí, yo lo vi y dije bueno sí. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Ya, yo soy dueña de casa, tengo a mi marido a mis hijos, voy a los de la casa, tal cosa bien. Amiga, yo quinto, ¿cómo renuncio a todo eso para no cumplir un periodo? Para la conseguida de bien la porque eso significa que tengo que dejar a mi marido, dejar a mi mamá es lo que yo entiendo, Sí, Bueno, ah, sí. vamos a, a, a tomar porción de esto y vamos a hacer otra la Dejamos la casa, dejamos su esposo esposa, dejamos el esposo. No, si linda No. Y que no la oiga su esposo, bueno, a lo que nunca la otra. O sea, no es cambiar acción, es cambiar intención intención o sea, usted va a seguir teniendo su esposo, sus hijos, su casa sus amigas, su trabajo todo, pero todo lo que haga todo lo que haga la intención será darle vida a la divina voluntad no la intención que tiene ¿qué intención tiene ahorita para para su casa? que todo esté bien, bueno, bien. <risa> con esa música Sí, casi casi vamos a empezar a limitar <risa> <risa> es la misma que yo tengo profesor. Es de... <risa> que. Seguir funcionando como siempre yo soy un poco exagerada ¿cuál que es su intención? estar todo feliz? eso, bueno ¿cuál es su intención con sus amigas? ¿No? Sí, conozca. Conozca la bueno, ya cambió, ya va aumentando. la intención en todo lo que haga es darle vida a la divina voluntad en lo que esté haciendo está atendiendo a su esposo, sí, por atenderlo, ahí ya está mal Está atendiendo a su esposo para darle vida a la divina voluntad en eso. Sí, sí. Ese es o sea que su casa esté limpia, divertirse con sus amigas llevar una vida normal, pintar por gusto todo desde la vista, desde la perspectiva humana está bien y eso es lo que quisiéramos que siempre nos lo dijeran y que eso fuera lo que estamos eh, teniendo como meta pero eso no es vida divina no es vida divina por favor por favor, voy a pedir un favor, lea un poquito de, de Luisa en donde Jesús habla de la vida que llevó en su casa y donde le dice, en la casa de Nazaret solamente se hablaba de Dios no vaya a hablar de Dios nada más con tu esposa porque la van a largar de ahí pero que se hable, se puede hablar de Dios sin, sin decir la palabra Dios eso es el gran secreto de hablar de Dios sin decir Dios hable de la justicia, hable de la maldad hable de lo que realmente debe ser no, no, no congenie con las, con las ideas del mundo sin decir Dios está hablando de Dios y todo, todo, todo giraba alrededor de Dios claro en él estaba Jesús, estaba María estaba María era muy sencillo pero si nada más hubiera habido uno ese uno estaría girando en ese en ese círculo y en, el, en lo demás estaría no congeniando pero no rivalizando y si rivaliza estaría cumpliendo el evangelio ojo con eso si rivaliza estaría cumpliendo el evangelio no. ustedes creen que yo he venido a traer la paz, equivoca he venido a traer la guerra la guerra en una casa, dos contra tres, tres contra dos, padre contra hijo, madre contra hija. Dios es una piedra de tropiezo. No se les olvide, Dios es una piedra de tropiezo. Porque ahora vamos a entrar en un terreno totalmente, como diríamos, desconocido. Todos nosotros estamos poseídos por el demonio y todos dicen, no, ya empezaron con estas cosas ¿qué es la posesión? en primer lugar, la posesión no existe sí, claro, la posesión diabólica no existe existe en la entrega y esa entrega, una vez que el alma se entrega es la contaminación del espíritu humano con Satanás y con el instinto o sea, desnaturaliza el espíritu humano y lo contamina con el espíritu y nos volvemos animales. Eso es lo que somos. Y eso se llama, eso se llama posesión diabólica. Dicho por Jesús, o sea, lo, lo describe tal cual. Nosotros pensamos la posesión diabólica como la pita Hollywood. No tiene nada que ver. Eso es cuento, eso es, es algo que no, no es. Y Jesús tajante lo dice No existe la posesión diabólica Pero la, la, la, la entrega sí Por lo tanto Vamos a entrar en este ambiente De vivir en Dios Quiero a Dios, voy a vivir a Dios Pero sé que eso me va a traer rivalidad Y me va a traer rivalidad en la casa En el ambiente laboral en mis amistades, sí, y a lo mejor se queda sola, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que debe aceptar. Si no lo acepta, bueno, viva con el mundo, congénito con el mundo, vaya a misa, con en fin, pero nunca estará viviendo lo que Dios quiere que Es, suena terrible, en verdad suena terrible, pero está desde el Evangelio. O sea, esto no es nuevo la renuncia a todo por favor lo dijimos ayer creo donde Lucas, San Lucas agarra y dice que el que no odia a su padre, a su madre, a su esposa a sus hijos no es digno de mí claro, odio a nivel divino o sea, el no darse lo que me está diciendo es si te das a tu familia si te das a la persona a la persona es, no, no es digno ¿Vale? es, es dividir el amor dividir la persona el amor es darse nadie puede servir a dos amos si yo amo a una persona, persona incluso divina estoy mal porque estoy separando a la divinidad de la, de la persona no sé si ¿sí se entiende Jesús se vuelve estorbo estorbo para Luis o sea Luisa siempre está tratando de encontrar a Jesús que cuando no lo ve anda desesperada y como sale de su, de su cuerpo y empieza a buscarlo por todos lados y se angustia y sufre porque no lo ve está terriblemente apegada a la presencia sensible de Jesús en algún momento ya por el libro 30 ya le dice necesitas quitar eso porque la, la necesidad que tienes de mi presencia no te permite sumirte en el querer divino y no entiendes que en el querer divino estoy yo ojo con eso en el querer divino estoy yo pero cuando tú me buscas acá, estás buscando a la persona, estás buscando la parte sensible y no te das cuenta que estoy en ti y que estoy sumergido en el querer divino, que el querer divino soy yo y me tienes en ti. Sí, sí se entiende. Sí. Si eso es Jesús, imagínense lo que será una persona. Imagínense lo que será un hijo. Y lo dijimos el día de ayer o ayer. O sea, ¿por qué acepto a un hijo que está mal y le digo que está bien? Estoy prefiriendo a la persona, no a Dios. Con Dios es gente. Entonces, la intención es la que debe cambiar. Todo muy bien, sigue usted en su casa, sigue amando a su esposo, a sus hijos, pero a Jesús en ellos, para darles vida a la divina voluntad a través de esos actos. Y entonces está realizando un acto divino. Está pintando, qué bueno que pinte, qué bueno que tenga actitudes. Sígalo haciendo, pero ya no por el hecho de pintar, sino darle vida a la divina voluntad en eso, en esa acción. ¿Sí? Queda. donde se cumpliría íntegramente el segundo mandamiento, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que nosotros se divertamos en la vida pensando que es a Dios que tenemos que amar, por ejemplo a mi esposo, a mis hijos, amarlos en el segundo, en el tercer lugar, en el cuarto lugar. Uh -huh. Y en realidad es. no es eso. Es amar a Jesús sobre cada cosa Sobre cada persona Y viendo a Jesús aquí y viendo a Jesús ahí yo te amo a ti porque ahí está Jesús Amo a mi hijo O a mi vecino O a el que pasa a repartir De la leche Porque este es Jesús Entonces amar a Jesús Sobre cada una De las cosas Y no es por orden Y nosotros habíamos entendido este como un orden Así es entonces yo entiendo y no creo que lo dice uno así muy, muy bien, o sea, uno también es dueño. o sea, pero uno, si realmente estamos en ese, en esa decisión de seguir a Jesús bueno, pues lo vamos a seguir hay que ser congruentes creo que aquí sí estamos totalmente eh, ¿cómo, cómo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿no? debo actuar como pienso debo actuar como pienso si no soy congruente, vivo feliz pero si soy congruente no importa que el mundo esté en contra de mí, yo esté feliz ¿por qué? porque estoy siguiendo lo que realmente pienso, lo que deseo pero si yo actúo en contra de lo que pienso, lo pienso, pero por darle gusto a los demás estoy haciendo cosas que no están en mí, perdón, eso definitivamente no. Y el punto es, para ser realmente feliz, debo coger lo mejor, que ahí es en donde nos falla en, en la mayor parte de las veces, en esa elección, que es, yo escogo lo mejor para mí, pero desde mi perspectiva. Además de todo eso cuando uno ama a la, a la otra persona al prójimo, a los hijos a los hijos, a los hijos, a los hijos de, cosas, de, de manera divina así como a usted dijo además de eso está transmitiendo ese amor a cada uno de ellos no se queda así que yo lo, lo estoy llamando a Dios y nada, y también está transmitiendo a todos a los que lo vean y a muchos así es así es ¿Y qué pasa, doctor, con las devociones a los santos? Por ejemplo, San Pío, que, que dice que es milagroso. <tose> ¿Qué pasa ahí? Y efectivamente, milagro se, se hace. O ¿Qué pasa ahí? Porque ahí también hay una, una contraposición con lo que se está diciendo. No, no es no, contraposición. No, no. O sea, hay una intercesión de los santos con nosotros, sí, porque así lo, o sea, así lo ha querido Dios. O sea, el santo, el que es realmente el que está cercano a Él, puede interceder igual que nosotros. Oye, mira, necesito esto. Ah, no te apures, mira, yo conozco, tengo un amigo que su primo es cuidado del hermano. <risa> sí, sí, sí caberita, pero va hasta, hasta el diputado. No, no, no, no. Entonces, Sí, y otra vez bien. Esa es pues, la intercesión. O sea, y sí, se logran, son santos, Dios se ha permitido que a través de ellos, de la intercesión de ellos, se logren ciertos favores. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahora, en este momento, ¿la intercesión tendrá la eh, vida? no entonces olviden la intercesión y ya le dije plan de broma pero que creo que es total y absolutamente cierto porque Jesús lo dice ¿eh? los santos están esperando que usted haga un acto en la divina voluntad porque eso les aumenta la gloria a ellos y si toman los actos de ellos y se los envuelven este, en la divina voluntad le van a agradecer, le van a llevar un, un corazoncito con un ¿no? Florecitas o milagros, ¿sí? y, le, y todos los bienaventurados le van a decir al padre Pío: Oye, ¿quién te concedió eso? A ah, San Arnulfo. Y, <risa> y, y todos van a invocar a San Arnulfo que viven aquí en la tierra. O sea, ahora ya se cambió. ¿sí? Pero ya en la intercesión, ya no. Recuerde la lectura, no sé si ha leído bien el cielo. El amor debe ser solo. Él no quiere un amor triangular. O sea, cuando el amor le llega por medio de alguien, ya no es agradable a él. Lo quiere solo. Gracias. Yo también. La Virgen, la Virgen María, ¿cómo ella no... es la Virgen misma... ¿Es como su La reina de la El de la Virgen María. ¿El <risa> otra de las cosas que es importante en la divina voluntad no hay petición en la divina voluntad no hay peticiones porque la petición nace de la carencia ¿Sí? cuando yo no tengo es cuando pido yo no pido cuando tengo y en la divina voluntad Jesús nos dice en la divina voluntad lo contiene todo simplemente toman tómalo, tómalo. Y uno dice oís es nos que me falta trabajo no se trata de eso aquí necesitamos separar en la parte espiritual ahí está todo ayuda para entrar aquí son las situaciones del mundo entonces cuando yo pido que se me quite algo, lo que estoy pidiendo es que se me quite la oportunidad de tener más acceso a esto somos muy dados a, a pedir por la curación de alguien ¿Sí? tenemos un familiar enfermo una amistad enferma tengo a mi hijo, a mi padre, a mi madre teniéndose y le pido a Dios que lo ayude que ya deje de sufrir ¿Sí? señor por favor llévatelo ya ya que pare de sufrir o incluso le, le propongo una muerte digna ya sabemos que es una muerte digna ¿no? para que no sufra, pobrecito ¿también? y yo sé lo que Dios está haciendo con él yo tengo idea de lo que Dios está logrando en esa alma entonces si no tengo idea ¿por qué me meto? o sea y Jesús nos dice y lo repito muchas veces yo incluso yo no entiendo la, el, el corazón ¿también? si alguien necesita una buena triturada lo trituro no me importa la parte material no me importa me importa el alma entonces si a través del sufrimiento droga lo hace sufrir lo que sea entonces si, si no entendemos lo que está pasando en el interior y nada más vemos el exterior, me voy a equivocar. A lo mejor ya está salvado, pero el Jesús está usando el sufrimiento como redentor. Y entonces está sirviendo para la salvación de otras almas. ¿Por qué me voy a meter? O sea, no seamos intrometidos. Dejemos que Dios haga el trabajo que tiene que hacer con quien sea. Somos cuidados a condonernos con los demás. Mejor me voy a condoler de los que, aquellos a los que este que está sufriendo, está ayudando. No sé O sea, es otro cambio, es, es, es otro panorama Mi reino no es de este mundo Mi reino no es de este mundo, las acciones de su reino no son de este mundo El lenguaje de su reino no es de este mundo yo sé que este lenguaje es Caimán Definitivamente Y dicen, está loco? Sí, estoy loco O sea, estamos hablando Del reino, del lenguaje de Jesús No estoy hablando del lenguaje De aquí De, de, de, de, de esta tierra Pero eh, eh, Uno puede hacer, por ejemplo Una persona que está sufriendo Decirle que ese dolor lo done para la salvación de, la, de las almas así es, claro no. introduzca algo en esto de alguna manera y pida con él, sí pero pida el reino o sea, vamos a acostumbrarnos a que lo único que podemos pedir es el reino para las para personas y ahí estamos pidiendo todo lo primero que estoy pidiendo es luz, para que entiendan lo segundo es conocimiento, o sea, no solo la luz, porque si no hay conocimiento no tiene que conocer. O sea, que le llegue el conocimiento que es a través de los actos de todos los otros. Que le llegue la luz y la fuerza para seguirlo, para aceptarlo. Yo estoy viviendo algo parecido a eso, por eso, eh, eso la pregunta: que tengo a mi madre que, tiene, que va a cumplir 100 años este año. Uh -huh. Y ella está teniendo en este momento problemas mentales. Y yo le trato de explicar porque ella se queja de dolores, que su pierna, bueno, ya sin escenario, así que tiene dolores por todos lados. Entonces yo le digo que haga eso, que done esos dolores a, a nuestro Señor para salvar armas. Ella trata de hacerlo, pero después como, como tiene ese problema mental se olvida. Estoy reiterando constantemente eso eso está bien ¿sí? está bien y usted puede sufrir con ella o sea, usted en la divina voluntad puede tomar los, el sufrimiento, los actos de ella y ofrecerlos y se le toman como buenos a ella o sea que esas son parte de todo este juego de vivir en la divina voluntad pero sí, por favor entendamos Dios lleva su camino Dios hace su camino Dios no es malo porque luego pensamos que malo es Dios que permite esto es puede tomar, tomar toda la humanidad en el y toda la que que posiblemente este ¿Sí? todo y el Mire, para, para que más o menos entiendan, hay una gran contradicción entre dos personas heridas. Gran contradicción. La Virgen está diciendo, ha dicho, que las almas al infierno caen con copos de nieve, ahí Y Jesús nos dice que serán contados, contados los que se condenen. Quién no, ¿sí, no no es la No, ¿Quién no, ha ¿eh? no dicho eso la virgen? ¿No enfatiza, por favor? No, dice, no. dice que los niños les mostró la virgen y ellos no bajaban. Sí. ¿Y qué? Pero, qué, porque, eh, pero, pero como veas y como se hago como Dice, le dice a los niños que quieren, ¿cómo se llama? Suscribir para que los pecadores no se condenen y no vayan en este lugar. Pero así como que cuantificarlo ¿no? No, no, no es cuantificarlo. No, no es cuantificarlo. Son muchos los que están en camino del infierno. Son muchos. Y Jesús dice que son mínimos, muy pocos. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Ninguna. Porque son muchos los que van en camino pero son los que están intercediendo por ellos y sobre todo a nivel de divina voluntad. O sea, Luisa, que nos enseña el cómo, toma en, la, en, en las horas del de la, de puerto, le pide a la Virgen que la acompañe, toma todo el sufrimiento de Jesús, las llagas, las ángeles y todo, y lo lleva para ir rescatando almas. Entonces, no hay contradicción. No hay <coughs> y por favor no, eh, no pongamos esto como una, como una mentira son muchas las que están dirigiéndose al infierno ¿no? que es todo el mundo es todo el mundo pero es, ahora viene la labor de rescate y decimos, pero es que eso es desde ahora, no acuérdese que ahorita ahorita un acto de usted podría salvar a un alma ¿no? que está cayendo en el infierno el Jesús En en poco más fuerte. Fuerte. para que se entienda más o menos. Jesús nos dice lo que lo que dijimos hace hacer Gracias al germen de fecundidad humana y fecundidad divina que tiene María, toda la humanidad viene del mismo germen. De ese germen viene Jesús, Hombre Dios, y de ese mismo germen procedemos nosotros. Y ahora yo les pregunto, gracias a qué germen Adán tuvo vida divina? Al germen de María. O sea, la divina voluntad se extiende en la eternidad y en la eternidad no hay, no hay pasado, no hay futuro, está todo. Entonces, todo lo que está sucediendo en el tiempo es lo que está inserto en la eternidad pero abarcándolo todo. La redención de Jesús, cómo se pudieron salvar los, los anteriores si la redención de Jesús vino miles de años después y los que vengan en el futuro gracias a esa internet entonces también eh, por ejemplo los si que estamos en el cartel tenemos muchas cosas por hacer entre ellas que podemos tomar nuestros pasos nuestros estilos nuestros latidos y si nos preocupan obviamente las almas podemos ofrecer los ellas entregárselos a de la misma vida para la salvación de esas entonces nuestros pasos nuestros y nuestros actos y jesús los va a poner donde él busque donde él crea que es más necesario entonces por eso se, se va a extender a todas uh -huh. y esa es una de las labores que tenemos nosotros esa es prácticamente el trabajo con nosotros, es la responsabilidad que, que se nos da y esa responsabilidad pues, es la que debemos cumplir desde aquí con, pero con esto en el volumen 34 la lectura de la letra nos dice nuestra creación no terminó en el hombre porque fue interrumpida por la sustracción que hizo de nuestro querer ¿Sí? 34, 40 dice entonces, debes saber que nuestra creación no terminó en el hombre porque fue interrumpida por la sustracción que hizo de nuestro querer no reinando en él no podíamos fiarnos de él y por eso quedó como suspendida la continuación de nuestra creadora. Por eso, con ansia esperamos que vuelva a los brazos de nuestro Día, para que lo haga reinar y entonces reemprenderemos la creación. Oh, cuántas cosas bellas haremos. Daremos dones sorprendentes. Nuestra sabiduría pondrá fuera todo su arte divino y cuantas bellas imágenes que nos semejan pondrá fuera de su luz divina. Todas bellas pero distintas la una de la otra en la santidad, en la potencia, en la belleza, en el amor, en los dones. Nuestro amor no estará más obstaculizado encontrando nuestro querer podrá hacer y dar lo que quiere así que desahogará tanto en el dar para rehacerse, rehacerse de su amor reprimido la creación se detuvo y ahora está reemprendiendo esa nueva ese podemos decir nueva creación que es la creación de hombre. no está bien. Dice, si imaginemos que todo lo creado, bueno, está hablando de que si todos eran santos, iguales, divinos, y que su de iconos, dice, imaginemos que todo lo creado tuviera inteligencia, razón, voluntad, y que todas estas obras hubieran atribuido a una comunidad, está hablando también de eh, seguir la espiritualidad de alguien, y esto, yo sé que aquí puede haber personas que siguen una determinada tipo de vida, de espiritualidad, la renovación, los franciscanos, en fin. Entonces Jesús aquí, ¿qué dice? Si no se trata, dice que todas estas obras hubieran acudido a una comunidad para saber cómo debían vivir y qué cosa hacer tendríamos una creación absurda supongamos que el maestro de esta comunidad fuera el cielo que podría enseñar enseñaría el cielo ¿sí? por lo que tendríamos un sol que querría actuar como el cielo enseñaría a ser cielo por lo que tendríamos un sol que querría actuar como el cielo un mar triste y sombrío por no poder ser cielo y todo lo que no fuera cielo se vería frustrado en su finalidad sin poder llegar a su plena realización o sea a manifestar lo que Dios quiso poner en ella como manifestación de una cualidad de Dios o sea, ¿se entendió? ¿no? ¿no? qué pasaría si todos quisieran bueno, lo ponen en la creación qué pasaría si todo lo creado quisiera llegar a saber qué es si se, se unieran en una comunidad en una orden en un grupo y que ese grupo le dirigiera algo de lo, de, de lo creado por el sol entonces en en el cielo en el momento que el cielo les enseña a todos qué les enseñaría? Sí, sí, sí. hacia cielo entonces todos se están frustrados porque no pueden ser cielo son otras cosas el sol no puede ser cielo el mar no puede ser cielo sí qué pasaría si todos quisiéramos ser raquíscarnas ¿Qué pasa ¿Se acaban los hijos? ¿Se acaban los hijos? ¿Los hijos de aquí? No, o sea, tendríamos, tendríamos... No, no habría ni preexistencia. ni habría, ni había ninguna otra realidad de realidad el Porque a que no le guste, el espíritu de pobreza, estaría mal. ¿sí? Por eso es que las comunidades en la Divina Voluntad no deben existir. Y por eso se explica que esta santidad es una santidad individual. Individual, o sea, cada quien tiene sus dones, sus características que Dios le ha puesto para ser diferente de los demás. Dice, si la criatura no se hubiese sustraído de la suprema voluntad habría sido una la santidad, eso es lo que está diciendo Luisa ¿sí? Una la belleza, una la ciencia, una la luz y para todos el mismo conocimiento O sea, así empieza esta, esta lectura Y entonces cuando, cuando usted le dice, te equivocas mi sabiduría no se adaptaría a formar una sola santidad una sola belleza a comunicar una sola ciencia y a todos el mismo conocimiento mío ¿Sí? así ese es el punto no hay forma de que todos vivamos a ser mismo todos vamos a ser diferentes y dice tú debes saber que por cuanto podamos dar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 dado una sola belleza y un solo conocimiento de nuestro ser sí, es un bello ejemplo pone primero el ejemplo de la creación para nosotros si todo fuera solo, todo fuera mar, todo fuera tierra no tendríamos la diversidad y no tendríamos ni los beneficios ni el, la belleza que tenemos en la creación y ahora el hombre que fue creado para él si a todos los hiciera iguales ¿dónde estaría su su creación dice nuestra sabiduría se, se habría rehusado de hacer una sola cosa ¿qué se diría de nuestra sabiduría, amor y potencia? si al crear este globo terrestre vuelve a lo mismo lo que dijimos hace un momento entonces ¿todos seremos diferentes? sí, todos seremos divinos sí, pero cada uno una santidad diferente otro punto para entender que nadie nos puede guiar porque si cada uno va a tener una santidad diferente ahora la pregunta es ¿a quién nos podrá guiar? solamente Jesús y si hubiera alguien que supiera realmente el dominio mental, pero no supiera esto y quisiera guiar, ¿qué estaría, ¿qué estaría produciendo? Como un estándar y eso no es lo que Dios quiere. Cada uno tiene que ser diferente. Uh -huh. Yeah. y que nos da la clave de todo Dios quiere libertad absoluta dice hija bendita ánimo no te abatas mi querer divino quiere todo porque sabe que un pequeño acto un deseo una vida de querer humano le arruinaría sus obras más bellas el orden divino, su santidad quedaría obstaculizada, su amor restringido, su potencia limitada. Por eso no tolera que ni siquiera una fibra de querer humano tenga vida. Es verdad que es el sacrificio de los sacrificios. Ningún otro sacrificio puede igualar el peso el valor, la intensidad del sacrificio de vivir sin voluntad, tanto que se requiere la vida pequeña, el millardo continuado de mi querer para poder resistir a este sacrificio. Que frente a los, de, a los demás, estos que se pueden llamar sombras, cuadros pintados, juegos de niños, que lloran por una insignificancia. Porque está el querer humano que en las penas, en los encuentros dolorosos, en las obras, no se siente desecho sin vida, sin satisfacciones. Por eso los sacrificios se sienten cuanto más ligeros, pero vacíos de Dios, de santidad, de amor, de luz, de verdadera felicidad y quizá ni siquiera centro de pecados. Porque el querer humano sin el mío no puede hacer jamás cosas buenas y santas. Es así como categórico. ¿sí? ¿qué dice, <tose> <tose> que la que si la voluntad divina es un decreto divino, <tose> es un que hasta el mundo ha pasado mil años y quién se puede decir. Por eso, hasta, hasta la fecha hasta antes de Luisa nadie. Pues nadie todo lo anterior ha sido camino un camino para irnos acercando a este conocimiento igual que todo el antiguo testamento fue un camino para llegar a Jesús o sea, todo lo que el pueblo judío tuvo que pasar, toda la historia del pueblo judío, es la historia de la humanidad. No sé si se ha fijado, y por eso sí que es la historia personal de cada uno. Leemos el Antiguo Testamento y estamos leyendo nuestra historia: esas altas, esas bajas, ese rebarcar, ese volver, ese sacrificar, ese volverse este, idólatra. En fin, todos los tenemos, es la historia de cada uno de nosotros, pero lleva inserta esa finalidad que es la finalidad de Jesús. O pues sea, en todo el Antiguo Testamento se habla de Jesús como meta. Por eso habla de Por eso es la finalidad de la creación por eso es que Adán tenía la divina voluntad porque esa era la finalidad Dios cuando crea no, nunca pensó que iba a haber esto Pero es un decir en forma humana que se entienda Que en forma humana Dios jamás hubiera pensado tener esto ¿por qué? porque Dios todo lo sabe todo lo sabe ¿conocía a a a a a esto? no. me entendió. No, no se equivocó. No se equivocó. Lo primero que dije, que en forma humana, que si lo digo en forma humana para entenderlo, Dios nunca pensó tener lo que tiene ahora. En forma humana lo estoy diciendo. Dios no sabía Dios no sabía todo sí, lo no sabía todo Dios permitió permitió todo lo que ha pasado lo permite gracias a que después de todo va a tener su reino porque lo que le importa es su reino creo ¿Sí? eso. o sea, su reino es la realización de Dios si no tienes su reino Dios no se realiza ¿Maldita? es un decreto de organización ¿Cómo se arriesgó? dar la libertad se arriesgó. Claro. Jesús, Jesús nos dice que Dios jugó un juego de azar y perdió. Bueno, es una forma de decir a los dados, a la neta. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser una moda? ¿Qué puede ser una moda? Yo, un de y le voy, yo quiero mi reino necesito mi reino, no quiero necesito mi reino entonces, ¿cómo lo puedo tener? ya lo hemos ido, más o menos, diciendo con la creación primero o sea, la humanidad de Jesús y luego nosotros y en nosotros iba a poner todo lo que él ¿sí? pero nos dio la libertad y la libertad era necesaria Necesaria No es, una, no es algo eh, Que Dios se equivocó No Es la fuerza que usted debe tener Una libertad Muy un libre de Dios Y esa fuerza que usted debe tener La posibilidad de vivir una vida Separada de Dios Nada más Para que usted libremente escoja Lo que Él quiere Y pueda llegar a ser igual que Él si no tiene usted esa libertad usted nunca podría llegar a ser igual que él entonces no es, no es un desconocer es un conocer y ahora, él sabe que Adán va a pecar sabe, lo sabe perfectamente sin embargo, lo lleva a cabo porque sabe también que se puede rehacer y eso a través de la, de la redención Ahora, una vez redimido el hombre, Dios sabe que después de un tiempo vamos a estar preparados, y eso es entre comillas, para recibir este reino. ¿sí? Y al final Dios tendrá su reino. Ahora, ¿qué pasó en el intermedio? Todos los males, todo lo que hubo, todo lo tremendo que había y yo pregunto ¿qué ¿Qué cosa pudo pasar para Dios? Para Dios, ¿qué pasó? En primero, nada. Para Dios, nada. ¿Por qué nada? Porque Dios tiene en él, en Él nos lleva a toda la humanidad con si hubiéramos vivido todos y viviramente. Dios no ha perdido a nadie. ¿Se entiende? No. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué nos tiene a todos? No, no, porque, ¿por qué tiene a Judas con él en, en, en la gloria completa? Porque Jesús vivió la vida de Judas y se la entregó Judas se condenó, Judas se condena Pero la vida divina que Judas tendría que haber vivido la tomó Jesús y la vivió él Y se la entregó al Padre Por lo tanto lo importante Que el Padre quería era su propia vida Vivida en Judas Y esa es la que rehace Jesús Y es la que rehace De cada uno de nosotros Por eso el Padre tiene a todos en él No hay problema Ahora nosotros ¿Qué perdimos? La vida divina Todos Todos nosotros todos nosotros mereceríamos la condenación. Sí, claro. Pero por la redención de Jesús ya tenemos la posibilidad de formar. Pero ahora tenemos la odiosa idea, y digo odiosa idea, de pensar que alguien que está en pecado y se muere sin confesión, sin comunión, se condena. Tengo la odiosa idea de que alguien, ahorita alguno de ustedes, que esté en pecado mortal, Levanten la mano o sea, sale, sale de aquí, pasa un bus, la aplasta, la aplasta la cabeza y ¡pum! Y todos decimos, híjole, es la que levantó la mano. O ¿Es la que levantó la mano y mi tío dijo, mi tío dijo. Y pensamos que se condenó. Aquel que está en el monte, en el escalando en la porca, o algún, algún volcán por ahí o algún cerro, que se desbarranca, se cayó y uh, estaba tocado mortal y ya se condenó. El que se lo traga el tiburón, ¿sí? al que llega un asesino y le da un balazo. Perdón, eso es, eso es, eso es mente infantil. Es, pero pensar, por favor, pensar que la redención de Jesús no es. Un juego de miedo. no es un perdón es un, una muerte de un Dios por usted una muerte de un Dios por cada uno de nosotros y esa muerte vale infinito pero no vale por sí mismo pero en el momento de la muerte ¿quién ha leído lo que pasa en el momento de la muerte? nadie el, cree. Pero, ¿sí, sí, sí. tenemos también el odioso pensamiento de que es un juicio Purgatorio. y nos imaginamos a Dios sentado así en su, en su trono y llega el alma y ahí está San Pedro y no sé quién más y le dice a ver tus obras buenas ponlas en este lado de la balanza tus obras malas ¿qué pasa? sí, el modo se ¿otro? no, eso no Dios tiene, tiene en ese momento va a hacer uso de su verdadera misericordia Y dice que es el momento de la pesca Entonces, un instante antes de que el alma salga del cuerpo Él se le presenta, la rodea de amor La rodea de amor, la rodea de, amor, la rodea de Él Le muestra todo lo que Dios quería No de Él, sino de la humanidad le muestra todo lo que el hombre hizo, o sea, no él nada más, sino lo que la voluntad humana no ha hecho. Y luego le da una razón adecuada para que entienda las cosas como son, no como cree que son, porque cada uno de nosotros creemos en esta vida diferente. Si, pusier, si hiciéramos un análisis, veríamos que hasta Dios es diferente en cada uno de pero no, ahí nos va a dar la, la, la, la razón para decir a que los dos son así. Y en ese momento le pregunta, ¿quieres conmigo sí o no? Si ¿Sí le dice que sí, dice pues sí, ya se salvó. ¿Y ahora qué va a obtener ese alma, la gloria eterna? ¿Le parece que Dios es injusto? ¿Le parece que Dios jugó un juego como un burro que fue a Las Vegas y perdió todo? lo tenía todo perfectamente planeado, perfectamente planeado o sea, no hay el más mínimo error Y lo tiene planeado porque todo lo tiene en la eternidad este es otro gran problema de explicar lo que es la eternidad pensamos que en la eternidad está lo que yo debo hacer, mentira porque si en la eternidad estuviera lo que yo debo hacer, yo ya no tengo oportunidad de nada y puede determinar. Entonces, lo que viene en la eternidad es lo que sucedió en el tiempo. El tiempo es la materia prima de la eternidad. No me pregunte cómo lo tiene, porque Jesús dice, eso es lo que significa ser Dios, tenerlo todo en la presente Eso no lo sé. Pero no puedo estar predeterminado. Entonces Dios lo conocía, sí, definitivamente sí. Y en ese momento, o sea, él predestina a toda la humanidad a la gloria. Pero es una predestinación eh, que queda a reserva del hombre. Queda a, a si el hombre la, la quiere o no la quiere. Cada quien decide. Pero en ese momento, viendo las cosas como son dice que solamente los demasiado destinados son los que se convierten y dice que son escasos, poquísimos los que se convierten no, no, no... espérenme, perdón yo lo escucho... estoy entendiendo que existe un plan de Dios claro y eso, y eso es un ser inteligente, no se lo olvide. Por lo tanto no actúa así, nada más por actuar. Tiene un plan perfecto. Y la persona cuando se va a irnos tiene la oportunidad por la redención de que se acerca de un hombres, y se arrepienta. ¿Quién es lo que acabamos de decir? A mi ¿Eso a ¿A quién? ¿A quién? A Hitler o sea esto como okay? que? pero una de las cosas una de las cosas que tenemos hay condenados y, y sabemos como de ocho o sea, Hitler es uno de ellos Judas es otro no, no, esa, ¿no? es Doras, Doras, es Doras. Doras en fin, hay algunos que nombran Jesús ¿sí? están está condenados pero la vida de ellos la vida de ellos que ellos deberían tener de haber vivido Dios la tiene o sea, la, el, el, la gloria para, el, para la carcasa es condicionada lo quiere que bueno, está no lo quiere bueno no importa pero ya Jesús rehizo su vida es un plan perfecto sí es un plan perfecto porque es un plan perfecto para la gloria de Dios nos asocia a esa gloria sí si sí queremos si no queremos no hay problema doctor nosotros yo estaba desde ayer día y creo que hasta ahora podía compartir una reflexión con los que están presentes. Anoche llegué a, a leer parte de la vida y obra de Luisa de Carreta, no la conocía, eh, soy un neófito en el tema, siendo un católico practicante, como lo dije ayer, y creo que este lugar hace un cambio de paradigma dentro de todo lo que he recorrido con un switch, hasta ahora como católico practicante. Hasta ahora he conocido la teología alegradora, la teología day, lo iluminado, lo más conservador dentro del Vaticano y hoy en día eh, estoy recién conociendo, por eso digo recién conociendo sí. quizá todo lo demás tiene mucho más conocimiento y yo lo considero totalmente neófito, porque ni siquiera conocía a quien era Luisa Picarreta. Carrera pero también en Guarta quiero... Eh, tengo como un temor dentro de mi madre, dentro de mi pecado que podría ser un pecado o la falta que pueda ser una corriente o una teología de turno porque si fuese así, yo abrazo y creo en el plan divino y en la divina voluntad. Porque me considero ante todo hijo de Dios. Como les dije ayer, soy el número 13, 14 hermanos. Eh, soy de los que creen la voluntad de Dios. Y siempre me pongo a la voluntad de mis acciones y de condiciones en todos los lados. Y creo haber hecho las cosas correctas hasta el día de hoy. Y quiero seguir haciéndolo. Si este fuera el modelo o los modelo siguientes no fuera el guía a seguir no los santos hasta los que yo hasta los momentos cruzados como el padre mío por ejemplo Santa Rita de la Acacia, que la admiro y he conocido lejos todas sus horas si fuese esta forma de vivir el catolicismo de aquí en adelante como un plan divino someterme a la voluntad esas acciones bonitas las que yo hago a través de Dios o Dios obra en mi interior ni más allá de su concepto correcto o incorrecto que estoy diciendo porque recién estoy entendiendo esta nueva del catolicismo mi pregunta hacia usted es ¿qué espera la iglesia católica en este momento, en este siglo XXI modificar la teología en términos de cómo engendrar, entre comillas en mi lenguaje esta nueva forma de proceder, la forma de cristiandad, de Practicar la voluntad divina. Como decía acá el compañero, su madre tiene 100 años, la mía tiene 96, tiene 4 años postrada y mi hermano siempre me dice, ¿por qué Dios le está dando -te castigo? Y el uno es castigo, es amor. Dios sabrá cuando toma su decisión, algo mi madre tiene que ver porque todavía está ahí. Aun cuando me, me comunique solamente con la emoción de su mirada. Y yo, como le digo, vine a aprender a escuchar. Y creo que si este fuese el camino a seguir, ¿cuál es el camino entonces que la Iglesia Católica debiera tener como institución única apostólica romana para hacer un cambio de poder seguir todos los católicos de una sola forma, un camino correcto a aceptar este plan divino, esta voluntad divina y que sea más masivo, porque yo lo conozco a través de usted y también lo publié. Escuché dos videos suyos, no sé, y cada uno toqué dos horas. Y fue un gusto. Ahí no lo entendí. No, no. Sí, yo creo que hay un error. Hay un error. Entiendo. Pero también tiene que entender que fue lo mismo cuando se colonizó de Europa a América. La Virgen Guadalupe no existe. Es una imagen, es un ícono que los españoles crearon para colonizar y evangelizar la que históricamente así lo estudiamos después. Pero más allá de eso, logré entenderlo, el concepto de fía, el concepto del pecado original, el concepto de la divinidad con Adán, y, y me está gustando, y creo, no me digo a ninguna posibilidad, y le vuelvo a hacer la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la visión entonces que la Iglesia Católica hace para todos los que estamos acá como católicos? allá, si yo soy de la teología liberadora, o soy un Budbey, sino ¿cuál es el planteamiento que la Iglesia Católica debería tener para que la señora que está allá al frente, cuando considere que el plan divino está forzada a amarme y aceptarme tal como soy? Y lo haya. Y aceptar que ese plan divino es mi obra a Dios. Más allá de la enfermedad, más allá del éxito, más allá... Teniendo claro, mi libre albedrío. Eso me gustaría, como para entender eh, cuál sería la misión de la Iglesia Católica ahora en adelante, en términos de, ¿se creará un cambio de paradigma? ¿Tiene que haber un nuevo enfoque? Esa es mi pregunta. Eh. Bueno, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Perfecto. Pero ese cambio también vamos a buscarlo dentro de la revelación pública, que es quizá lo que aceptamos todos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la revelación pública? Lo que conocemos como Biblia y lo que conocemos como, como doctrina, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos primero al Catecismo y a la revelación desde, la, desde el Evangelio. Todos nosotros estamos destinados a tener la naturaleza divina. Todos nosotros estamos destinados a ser iguales que Jesús y todos nosotros estamos destinados a vivir, repetir en nosotros la vida de Jesús. ¿Aceptado? Aceptado. O sea, y, y, y doctrina, y evangelio, y cartas, todo está ahí. Ahora, vamos a aceptar también las palabras últimas de Jesús. Todavía tengo mucho que decirles. Lo que Jesús nos dejó cuando en la última cena es lo mismo que tenemos hoy. No ha habido nada nuevo, no se ha dado nada nuevo en la historia, se ha dividido. La doctrina de la iglesia católica y la iglesia católica se ha dividido y se ha dividido según el gusto de la persona. A uno le gustó el Evangelio y la pobreza, a otro le gustó la predicación, a otro le gustó el sufrimiento, a otro le gustó la intercesión, a otro le gustó el rezo y cada uno ha ido tomando una parte, una parte de imitación de Jesús y esa es la actualidad que tenemos y pensamos que son diferentes. Y no es que se lo pensemos, sean hechos diferentes. O sea, cada uno ha ido aceptando nada más lo suyo y el otro lo ve como que no, por ahí no. A un franciscano dígale que se vuelva carmelita y dice, pues espérate que no, por ahí no. A un carmelita dígale que se vuelva benedictino y no, eso no me llama. Estamos de acuerdo, no hay problema, es imitación porque estamos imitando hasta donde podemos imitar nosotros humanos totalmente, sea, sea eh, desvirtuado y por eso en, en ocasiones decimos que ya no es el mismo Dios, ¿eh? el Dios de los Benedictinos no es el mismo de los franciscanos ¿verdad? ahora, ¿qué ha, hecho, ¿qué ha hecho la Iglesia? aquí vamos a detenernos y vamos a, a, a la Biblia vamos al último libro de la Biblia el Apocalipsis el apocalipsis nos lleva a un debacle total de la Iglesia Católica, a una, a una eh, a ruina total, tanto de la humanidad como sociedad, como a un debacle desde el punto de vista religioso. O sea, empieza a haber toda una, ¿cómo digamos? toda una, eh, no sé, se desmorona, toda la, todas las bases de la iglesia que la doctrina. Y empieza a aparecer el enemigo, Ese enemigo, que no creemos en él, que está tratando de destruir el plan de Dios. El gobierno mundial, que ahora ya lo conocemos, ya sabemos a dónde van, ya sabemos lo que quieren, ya no es oculto, ya no es ciencia ficción, ya es realidad, sabemos que van a la dominación de toda la historia, de, de toda la humanidad. ¿Qué se opone a ese gobierno mundial? ¿qué se opone y cuál es la finalidad? si la finalidad está puesta por el demonio es destruir a Jesús punto ¿qué se opone a la instauración de ese reino mundial? la iglesia católica y la iglesia católica es a la que hay que destruir, es a donde están enfocados todas las baterías a destruir a la iglesia católica esta está este, como dirigida como puesta, como punta del lanzo a la masonería. Ahí está así, incidiendo totalmente. Y Jesús nos habla de la masonería como en la sinagoga de Satanás. Y eso lo podemos ver, métanse a Google o métanse a Google y pongan ahí el dios de, de la masonería. Y si quieren poner el nombre, pongan bafoneta. Y van a ver quién es el dios de la masonería no lo muestran al principio no, pero muestran algo que ustedes que conocen que es la estrella flamífera, si ¿Sí la conocen sí. esa estrella flamífera sí. representa a Luzbel que es el padre de, de, de ellos, porque es el padre que viene a, a salvar a la humanidad de la opresión de Dios, es el que nos viene a dar la sabiduría, la libertad y todo, entonces todo va encaminado para allá y se concluye en el apocalipsis el apocalipsis no es algo que pasó, como nos dicen ahora, es algo real. Y ese apocalipsis es la extensión del comunismo, de las ideas del comunismo en todo el mundo. Dicho por la Virgen hace unos cuantos años en Patria, no se realizó lo que él hizo y está regándose por todo el mundo. Esa, esa, esa extensión, ¿cuál es la, la ideología? Empobrecer lo que hablábamos en la mañana del populismo dar para, para quitar dar para quitar y, y tener al pueblo y lo han dicho, ustedes lo, lo conocen más cerca que nosotros tienen a Venezuela aquí o sea, ese enfoque es dar al traste con todo para poderse apoderar de todo y la iglesia católica perseguida perseguida, perseguida. y ahora lo peor ojalá y fuera perseguida Ahora la misma Iglesia Católica se está destruyendo a sí misma por la infiltración que ha habido y por el estar coqueteando con el mundo. O sea, ahora la Iglesia Católica está coqueteando y se ser aceptada por el mundo y por eso está aceptando to todas las cosas que se realizan en el mundo. Si, le si seguimos leyendo, este, este, esta tendencia va a llevar a un gobierno mundial que estamos a las puertas... Y ese gobierno mundial va a elegir a una persona que va a regir el mundo, que es el anticristo. Y ese anticristo Jesús nos dice que es el, un gran personaje de su, de su firmamento. No es un político. No es alguien que salga de la sociedad. Es alguien que sale del firmamento de, de, de Dios, porque es el único que tiene poder sobre el plano espiritual, sobre el que es el que le va a abrir supuestamente según el Apocalipsis las puertas al infierno para que se desborde sobre la tierra y vienen tres años y medio de persecución total de un caos pavoroso en donde la iglesia casi va a morir la iglesia volver la iglesia volverá a las catacumbas y los, los católicos los cristianos volveremos un momento <risa> está está profetizado y la iglesia, y hablando por lo que me pidieron para hablar mañana, la, la misa volverá a ser la misa original, no lo que tenemos ahora. Volverá a la misa original, que, no, que, la, que es nada la, más la Eucaristía, la predicación del padre nuestro punto todo lo demás se va a quitar porque es rapidez popular, persecución y llega un momento en que Dios dice, basta pone su mano y dice basta y ese basta es la divina voluntad de las, de las criaturas porque la protege la, la, la cerca y el demonio no podrá actuar en ella, y de alguna manera el, el mismo Dios quitará de la tierra al, al dragón y a las bestias que están en este enalteciendo el río. el final es hermosísimo que lo decíamos el otro día en el paraíso terrenal un hombre, un árbol del bien y del mal y un árbol de, de, de la vida al final un río con múltiples árboles de la vida al principio uno un Jesús al, al final múltiples Jesús viviendo en la divina voluntad ese es el camino eso es lo que Dios está haciendo ese es el plan de Dios y ese es el término de todo lo que Dios ha hecho. No sé si esto, más o menos, lo acepte como una explicación que usted se pone. No, agradecerle infinitamente. Eh, tengo mi mente abierta como, y mi corazón abierto también. Eh, quiero llegar a una verdad más, eh, sea más verdadera, más concreta. Eh, participo de la idea suya en este momento, creo que la Iglesia tiene que hacer un cambio, un cambio de conversión en su dogma, en los miembros que participamos. Cuando usted explica, algunos consienten con la cabeza. Y también me gustaría saber si esas personas lo tienen tan claro como usted me lo está explicando. Porque yo quiero, para dar un ejemplo, tener la opinión directa con Jesús y usted en este momento, para que el resto lo entienda como es una paradoja, usted es mi Jesús, no es el resto. Porque si el resto lo supiera tan bien, le preguntaría a cada uno de ellos. Entonces. Cuando alguien lo entiende y lo escucho entre el café y me explican el plan de no nosotros ahí hablábamos con algunas personas, eh, tratamos de tirar la talla, yo vengo a esto como psicólogo, como profesor, para también poner en práctica en mi ejercicio profesional. También me di cuenta que efectivamente a lo mejor la ciencia va a un lado y la religión va para otro. Y que la vez he cometido errores porque creí en un paradigma, pero soy un ser humano que lo reconoce. Eh, pero no soy de la hipocresía de aquellos que, que ostentan muchos adornos católicos y que van a misa sábado, domingo y todos los días, y cuando se encuentran en la calle, como decíamos con mi amiga o colega que estamos conociendo, no son capaces ni siquiera de saludar. Yo creo que ese signo que usted habla es maravilloso. Que yo, yo me demuestre, no porque tanto que crucifico en mi pecho que soy católico practicante, que Dios está conmigo y ora a través de mí, sino porque soy capaz de dar una sonrisa y soy. Capaz de dar una alegría al otro y entender el dolor del otro Así es. Esa es la labor que yo quiero hacer como psicólogo, y como profesor Pero también, en este momento, a través de ustedes y el resto de este calle Se me ha producido un estancamiento Tengo un quiebre con mi iglesia católica Una iglesia hipócrita De adoraciones falsas De gente que no son capaces de vivir un catolicismo son consecuentes eh, Y yo lo vivido en todas las parroquias que he vivido acá en Chillán. No hay esa convicción de entender y dar la mano al otro. Se actúa con una solidaridad como la teletón Pero no somos consecuentes en términos espirituales. Yo lo amo a él, independiente de la forma que está. Yo quiero vivirlo, escuchar al otro y ser lo más humanitario posible. Y mi catolicismo, mi fe cristiana, la viví en mi familia. En una familia más que pobre, miserable. Donde 15 días del mes un mes de 30 días no teníamos para comer. Donde el amor se demuestra ahí. ¿eh? Por eso, para que usted igual lo no entienda, resto, No es dureza. Es una reflexión crítica la que yo quiero. Porque quiero hacer lo correcto. Porque ante todo quiero seguir amando a Dios y amarlo a través del camino más correcto. Pero hacer las cosas bien. Y hacer el bien paso de una ignorancia que hasta el día. Del fin de semana, antes del 13, no conocía siquiera quién era Luisa Carreta. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, que tiene 30 cuadernillos, que uno de ellos, o, o todos los tradujo usted en italiano, con una ayuda de otra persona. Y, y empezó a descubrir una mirada distinta. Hasta ahora, no lo conocía. Y hoy, es un desafío personal. Leerlo, estudiarlo, y no que otro me lo cuente. Porque Dios me dio esa capacidad a la que usted dijo alma la capacidad de pensar tomar mis propias decisiones y si me equivoco como le enseño a mi vida mi paciente, el que elige es el que se equivoca no el elegido si me enamoré de la persona incorrecta no es culpa de la vida ni de Dios ni de la debilidad es mi decisión Así y hasta es. ahora creo que mis equivocaciones han sido las menos y quizá porque he dedicado mi vocación de vida a mi familia por eso estamos dentro de... todo esto está dentro de lo que... de lo conocido o sea, de ese camino recto que se nos marcaba en nuestra religión hasta antes esto ahora, como usted dice, es un cambio total no es un cambio porque en realidad es un seguir, es un progresar, no es otra cosa yo sí le pediría, bueno, creo que usted sabe, o sea, conoce la revelación pública, conoce eh, quizá el catecismo nuestra doctrina. En nuestra doctrina primero hay que centrar que todas estas verdades que nos dicen a través de Luisa están ahí. Y que todo lo que está en el catecismo es que sale del Evangelio. No, no es algo nuevo, no es, no es una nueva revelación. Es simplemente la explicación de la revelación en cuanto a Luisa magnífico que se, que, que se decida leerlo. leer eso es el punto, no puedo hablar no puedo objetar nada si no conozco así que el hecho de conocer qué bueno yo le pedía por a obviar el tiempo porque hay que obviar el tiempo o sea son 36 libros y no es rápido. yo le pediría del 1 al 10 vaya lo leyendo poco a poco pero métase de lleno del 11 en adelante ¿por qué? porque del 11 en adelante es donde empiezan las la divina voluntad de, la, de la en total forma. y eso es donde vamos a encontrar lo que Dios quiere, lo que Dios hace y lo que, y lo que nos toca hacer a nosotros eh, yo quiero Complementar se habló de la movilisis pero una de las esperanzas una de las esperanzas que tenemos los que seguimos el camino de la vida el camino a la vida dice felices los que lavan sus ropas porque así tendrán acceso al árbol de la vida se les abrirán las puertas de la ciudad el espíritu y la esposa dicen ven, que el que escucha diga también ven el que tenga ser, que se acerque y que lo desee, y el que lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida Apocalipsis 22. Uh -huh. y yo pienso que un camino es el camino que nos hemos trazado que es la divina voluntad y ir reflexionando qué significa la vida en en los escritos y en la experiencia de esta revelación eh, personal Íntima que tuvo la Luisa, la beata, eh, o la sierva de, de Dios, ir asumiendo eh, cómo Dios actúa en esa alma y cómo puede actuar en mi alma, dejando la voluntad divina, acogiendo la divina voluntad a un esquema de vida eh, que elija desde el corazón desde mi alma elija todo lo que es la divina voluntad y corrigiendo lo que no es divina voluntad porque ahí se centra en mi propia voluntad el que tenga oídos que oiga el que quiera ver que vea ¿ya? y creo que lo interesante de, de esto es descubrir intensamente lo que hace el camino de la vida de Dios en un alma en mi alma ¿ya? y seguir corrigiendo aquello que no está dentro de la voluntad divina que está dentro de mi propia voluntad Perfecto, ese es el desafío total que, que nos piden creo que aquí vale la pena el, el meter esto ¿qué debemos, qué debemos hacer para, para tener esto más más accesible y más rápido. Bueno, vamos a, a, a decir que necesitamos pedir que esta línea mental venga. Eso lo podemos ver en unos instantes, pero hay algo que recibimos muy frecuentemente, que es una bendición. Sabemos lo que es, lo que quiere decir que nos bendiga, sabemos lo que recibimos cada vez que el sacerdote bendice. ¿Qué es? Que nos proteja Que nos cuide En muchas ocasiones Hemos tomado la bendición Como un amuleto Como si fuera Una, como si fuera una pata de conejo O una laguna, sí Un cuarzo ¿sí? no, es es algo. Yo sí quisiera leer algo sobre la, sobre la bendición. ¿Qué significa ser bendecidos por Dios? Porque es importante. Nosotros fuimos creados, o sea, con esa unión de la potencia del Padre en nuestra voluntad, la sabiduría del Hijo en nuestra inteligencia y el amor del Espíritu Santo en nuestra memoria. Esa, esa, esa creación que Dios hizo ahora se renueva cada vez que recibimos una bendición la bendición que Dios da es la renovación de, ese, de esa creación en cada uno de nosotros y creo que es una manera perfecta de sabiendo lo que es la bendición recibirla y eso nos puede ayudar mucho en este camino de entender y adentrarnos en ¿Sí? vamos a ¿Alguien poco ¿se suceso? Doctor, sí, si me gustaría pedirle algo a J.D. de esta parte porque quedó súper confundida con una, algo que dijo con respecto a los condenados. Dice que solamente como seis se han condenado, pero cuando la religión va a y yo le llamo, ya estaban yendo hacia el infierno. Ya no, ya no ¿Sí? me he moqueado porque hasta... Ya. vamos a hacer un pequeño receso ahora, como me estás diciendo que son es las 5 y media, se me ha pasado tiempo volando. 5 y cuarto. Las ah, 5 y cuarto, ya. Eh, porque lo que viene es más largo. Entonces así descansamos un rato, llegamos con la mente fresca y por mientras les voy a contar cuánto valen los libros. Y cuántos libros tengo para que me digan antes.